Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el lance de un búfalo africano diamante y mi primer chacal diamante, y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos a orillas del lago Tinguengeni, y estamos mirando ahí enfrente, hemos visto un nivel 7, ahí vemos un legendario, pero no tenemos ángulo, nos está dando la espalda, así que vamos a, a desplazarnos por la orilla, para ver si podemos hacer el el lance vaya si nos esconde entre los arbustos vamos a seguir avanzando con muy buena distancia no creo que, que nos vea o nos, o nos oiga así que vamos a ver ahí tenemos un un orice del cabo nivel 4 también pero vamos a centrarnos en el lance de, del búfalo africano ya lo vemos ahí, ya nos está dando el flanco Así que, se nos gira, vamos a hacer el lance con, con el 300 Ponemos a mira 150 y disparamos Yo creo que hemos impactado Escuchamos los granidos lo de otro búfalos. Disparamos el segundo, que no sé si le da o no Creo, creo que no, pero ahora, ahora lo veremos Y vamos a, a recogerlo Vamos corriendo por toda la, por toda la orilla vamos a mirar si vemos la, la presión energética, yo creo que sí vamos a llevar el, el rifle de la mano no vaya a ser que nos haga un búfalo no, que nos ataque seguimos corriendo, vemos como aumentan nuestras pulsaciones pero bueno, tenemos que dar una carrera para voltear todo toda la orilla del lago, ¿Qué le vamos a hacer este terrete viene a lo nuestro vamos a alojarlo un poquito vamos a mirar la presencia energética mira este es el mapa donde nuestro no estado, vemos ya que, que ha caído la marcha que teníamos antes era de, de otro animal de un, un mi tipo color rojo que ha batido y vamos a, a recoger nuestro, nuestro legendario a ver qué puntuación nos arroja somos ahí una llamada de advertencia y vamos a tirar a de busca. perrete. Ya sale parrete como, como un rayo. Ya vemos las la marcas que ya una a por donde ha pasado nuestro búfalo legendario y lo vemos allá al fondo. Así que vamos a, a recogerlo. Vamos a ver qué menta Vamos a sentar a parrete. Así que sí, parece que te tocas te hacer una foto ahora No te preocupes ya sé que lo has, lo has localizado Vamos a ver si vemos la esta Ahí Venga, vamos a hacer una, una fotito Muy bien Y ahora vamos a, a recoger vamos a arrojar Un diamante 156,60 La verdad que tiene algunos cuernos Que dan miedo un animal muy peligroso y en fin y ahora vamos a felicitar a nuestro parrete que lo ha hecho muy bien venga parrete una caricia que lo has hecho muy bien campeón que si sí, quieres un perro muy bueno que a veces vas mucho por saco y ahora pondré el mapa en el lago Jenny para que veáis donde ha sido abatido llevo 10 minutos persiguiendo a un chacal legendario lo vemos ahí antes lo vi salió salió corriendo Voy a hacer el lance con el Drilling y puesta del 16 y disparamos. ha sido batido, venga perrete, búscalo, vamos campeón, que lo tienes enfrente, y vamos a ver que nos arroja, si fuera diamante tengo que decir que será el primer diamante que he cazado de esta especie, efectivamente un diamante, 30 puntos, lo máximo que había conseguido de, del chacal era, era un mítico nivel 8 y la verdad es que, que estoy muy contento, vamos a disecarlo, se anima más bonito, lo guardamos y ahora tendremos que, que felicitar a la perrete, donde estás perrete, que te felicite, venga dame la patita campeón, Gracias, muy bien, muy bien campeón, y ahora pues te vamos a dar una galletita, que te gustan mucho las galletas, Perrugas. En fin, ahora os pondré el mapa para que veáis la zona donde, donde ha sido batido, por si tenéis suerte y os aparece a, a vosotros. Lo veis ahí en el centro del mapa, y bueno, iré a, iré a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.